y tardes a todas y a todos. Yo soy Lorena Gómez de la Rioja Soy del equipo de líderes de plena inclusión. Gracias por elegir este viaje. Hola, soy Ingenia Mota, soy miembro de la plataforma total de representantes y Mota de trabajo. Yo quería vamos a hablar sobre la consecuencia de la pandemia COVID. Nuestro vida y nuestro derecho hecho una persona con discapacidad en el Aunque como personas somos todas muy diferentes, la verdad es que la COVID nos ha afectado más que a otras personas por nuestra discapacidad intelectual o del desarrollo. Sí, por ejemplo, por ahí, como acaban muchas personas de la con miedo, Mucho. Porque, en el nivel familiar, con miedo, porque no sabían cómo protegerse, porque, porque nadie le podía aplicar, no. Sí, y recordéis que muchas personas con autismo necesitaban salir a la calle durante el confinamiento y que mucha gente les gritaba y les insultaba desde la ventana porque no entendían su problema y cuando al principio que diario daba toda tipo de información y no entendíamos nada y en no más que poco a poco pero saliendo noticias y de toda paz y fuimos no entendiendo todo lo que pasaba Todo esto y muchas más cosas nos han pasado estos meses. Han sido meses duros, en los que todas hemos sufrido, pero en los que todas también hemos aprendido muchas cosas. En este día de sobre el hobby no acompaña a un cambio real. Representante del inconsciente personal ¿no? para América Latina. Haciendo valor de, de un informe de un comunización. ¿Cómo han la, ¿La, persona con mi capa tiene el donde la Muchas gracias, Cristian y Lorena, por esa maravillosa introducción. Y me, me y mucho, primero que todo, muy feliz y muy emocionado de estar esta tarde con ustedes. Muchas gracias y. Muy buenas tardes a todos ustedes. Me estoy muy emocionado de participar con todos ustedes en este reunión virtual con plena inclusión. Y permítanme presentarme. Me llamo Luis Gabriel Villarreal Peralta de Bogotá, Colombia y soy aut líder autogestor de inclusión internacional representando a la región de las Américas y soy miembro autogestor de la organización colombiana Asdaun Colombia. Y hoy, me, y hoy voy, ven, he venido a hablar con ustedes, practicarles sobre el impacto del COVID-19 en las personas con discapacidad intelectual y sus familias. Así que comencemos. Ahora les voy a hablar sobre el impacto, de las, el impacto del covid en las personas con discapacidad intelectual. El mayor reto durante, que enfrentamos durante esta emergencia fue la exclusión de, de las personas con discapacidad intelectual debido a la falta de la experiencia para apoyarlas en tiempos de crisis. Las personas con discapacidad intelectual viven en muchos países del, del mundo en estado de pobreza y no contaron con herramientas para recibir educación virtual y tampoco recibieron apoyo desde los servicios educativos. Hay muy poca información accesible para las personas con discapacidad intelectual. Los gobiernos aún no usan técnicas como el lenguaje sencillo y el uso de imágenes en las comunicaciones. Ahora veremos el impacto que ha tenido el COVID en las familias. Muchas familias con hijos e hijas con discapacidad intelectual aún, vive, aún viven en el, aumentaron en su, en su nivel de pobreza porque no han podido salir a trabajar y buscar su sustento. Las familias están asumiendo funciones de cuidado y enseñanza de, de las personas con discapacidad y, las, y se han sentido muy agotadas por este proceso. Las familias tienen miedo a que, de que sus hijos e hijas contraigan el COVID-19 y eso ha aumentado mucho la sobreprotección. Ahora veremos, esta es la parte en la Ahora veremos el impacto en la parte social. La pandemia ha generado que las personas con discapacidad intelectual abandonen las, los programas de educación escolar a los que asistían antes de la pandemia por no contar con profesores que los apoyan en la virtualidad. Han cancelado eventos, encuent encuentros presenciales y talleres ya programados, por ejemplo, para nosotros y nosotras los autogestores. Y, y también han perdido puestos de trabajo a los que estaban vinculados antes de la emergencia los despiden porque creen que son un grupo de alto riesgo al contagio del COVID pero las investigaciones muestran todo lo contrario que no lo somos, ya que no estamos enfermos y podemos volver a nuestros trabajos con los apoyos necesarios, así que no, le lo que queremos decir es que también, al igual que las personas sin discapacidad, también ten Estamos en las mismas condiciones y tenemos el mismo riesgo de contraer el virus. Ahora nos, me gustaría hablarles y compartirles de los aspectos positivos que han salido de esto. Durante esta pandemia han surgido grandes oportunidades para las organizaciones y las familias. Entre ellas, el aprendizaje sobre tecnologías y uso de herramientas para reunirnos virtualmente. Las reuniones y formaciones virtuales a través de las diferentes plataformas. Tales como Zoom, Google Meet, Skype y Yo GoToWebinar. Ca las campañas de prevención y atención de COVID-19 orientadas hacia las personas con discapacidad intelectual, sus familias y sus apoyos. Los talleres virtuales de capacitación para autogestores dirigidos por organizaciones sobre diversos temas de interés. Y las organizaciones como Inclusión Internacional, Just Down Colombia, han logrado llegar a más personas y hemos podido participar virtualmente. Aquí les voy a hablar de unos ejemplos. Como pueden ver, estos son los encuentros virtuales y reuniones que hemos tenido con los autogestores a nivel latinoamericano a través de nuestra red, su programa que es de la red de autogestores latinoamericanos de Empowerers. Aquí estoy con mi compañero y colega Jaime Cruz en una reunión que hemos realizado a mensualmente sobre los temas que nos afectan que nos afecta han afectado durante este encierro cómo hemos logrado superar esta situación y también hemos trabajado los temas de los llamados de la acción estas son las experiencias que hemos tenido con los encuentros que hemos tenido con los autogestores de nuestra organización hasta en Colombia en estos, en estos encuentros hemos tenido también el apoyo y la asistencia de la Fundación Universitaria Los Libertadores y con ellos hemos, hemos realizado ciertas muchas actividades con las que hemos compartido emociones, experiencias, sentimientos y todo lo que esto nos ha pasado durante la cuarentena y cómo hemos salido de este asunto. Y también hemos tenido oportunidad para organizar encuentros con los autogestores y con Inclusión Internacional. En estos encuentros hemos trabajado muchos temas y también hemos practicado los temas de Empower Us, sobre los temas sobre el manejo de la red de los toquestores, las capacitaciones virtuales de, de Empower Us, también con la inclusión y también hemos organizado, como pueden ver, esta reunión sobre la, las consultas de desinstitucionalización que fueron en mayo de, y junio de este año. Ahora, para terminar, me gustaría mencionarte los restos de los riesgos actuales. Las personas con discapacidad que viven en instituciones tenían mucho riesgo de infectarse debido a las condiciones de vida en las que los, en las que con, viven muchas personas en un mismo espacio. En Colombia se desconoce qué ha pasado en, es, en esas instituciones. se siguen manteniendo mucha desinformación, muchos secretos y desconocemos qué pasa con qué pasa con sus vidas. Es por ello que se debe terminar con la, con la institucionalización de una vez por todas y que las personas con discapacidad intelectual vivan en comunidad como todos los demás. Y con eso quiero terminar mi presentación y agradecer mucho a Cristian y Lorena por la invitación. Muchas gracias a todos y saludos allá. Sigan Cristian y Lorena. Muchas gracias, Luis Gabriel, por contarnos cómo ha afectado el Covid a las personas con discapacidad intelectual en otros lugares del mundo y también a sus familias. Y ahora presentamos a Sergio Ruiz, de la organización de Valencia. Aquí vamos a contar cómo el Covid ha hecho que muchas cosas de su vida, pero por para... ejemplo. Hola, me llamo Hola, me, me, me llamo Sergio, soy de, de, de Binefar. No sé lo que pasa. Sí, sí, sí, puedo ver, todo lo que, todo lo que te escucha. Uh -huh. Soy de, de de tengo 29 años. Cuando empezó el COVID, estaba... Estaba con... con otro yo durmiendo en la otra cama. Y, y ahora cuando se tiene que iniciar el COVID, estoy con otro compañero, pero tengo para mí una sola cama. Y, y antes estaba en talleres ocupacionales. Y, Y, y empecé a formarme en en en el en, en el impulso y y ahora como ya estoy formado ya estoy trabajando en en limpieza mejor pero estoy mejor el COVID realmente ha sido una oportunidad o ha sido un problema para mí ha sido un un pro un, un premio y una oportunidad porque ha sido una oportunidad eh, y, y, y informarme para encontrar trabajo ¿Es eso, ¿no? Sí que me ha servido porque, porque estoy trabajando en limpieza. ¿Y qué te en la eh... Las de derecho laboral. ¿Mate? Matemáticas, lengua. La habilidades, eh... sociales? Habilidades, habilidades sociales. ¿Qué en la ¿Estoy en prácticas en la lavandería. Y, y como, la, como decía, puedo hacer las votaciones de una compañera. Y aparte de ahí dijimos que podía trabajar. Y aparte llevo dos contratos. Y llevo dos contratos más. Por eso animar a la gente que Por eso animar a la gente que aunque estemos en el COVID, que, que hay oportunidades. y que en plena en plena sí. inclusión eh, hay, asociaciones que, nos hay, hay, hay oh, oh, asociaciones que que nos permiten y nos permiten desayunarnos. De, de... llorarnos alguien tiene alguna pregunta dicen que cómo te estás sentando a trabajar preguntando cómo te has sentido en trabajar pues mmm, me he sentido muy muy tranquilo y muy a gusto eh, ¿Y la gustaría trabajar en la vida? Eh, lo que eh, lo que me lo que salga mejor para mí alguna cosa en específico de algún sector la bandería como has conseguido ese trabajo pues lo he conseguido lo he conseguido lo he conseguido a través del del impulso, sí, ¿qué es el impulso? Oh. Eh... El, es un, el, el impulso es un programa de, de, form, de formación de formación que organiza el, el, la fundación valencia muchas gracias sergio por contarnos tu experiencia menos mal que me no ha traído solo cosas malas verdad Ahora vamos a asistir a otra experiencia. Nos la va a contar Daniel Cardenal, que participa en Plena Inclusión Montijo, una entidad de Extremadura. Adelante, Daniel. Buenos días a todos y a todas. Para mí es un placer estar en esta jornada tan interesante y le doy las gracias por ello. Mi nombre es Daniel Cardenal Quijada, tengo 33 años, estoy en el Centro Especial de Diseño Gráfico, el Centro Ocupacional de Diseño Gráfico y me ayudan a encontrar un empleo. Cuando llegué tenía dudas si entrar o no entrar en el centro. Estuve pensando y al final pues entré y estoy muy contento con la decisión. Porque antes lo que quería yo era tener apoyos de, en mi entorno y cada día y ahora lo tengo más fácil de, al estar en el centro. El tiempo que llevo aquí he tenido mucho para interés en informarme, buscar empleo, buscar oferta de trabajo. Quería contaros que al pasar esto de la pandemia, pues la vida ha cambiado, pero no ha cambiado de forma negativa, sino positiva. Porque los apoyos que necesitamos los podemos tener vía online, o pues el monitor que tenemos puede estar vía presencial, en, los, en el centro del de tipo de apoyo que, te, que te necesitemos cada persona. Y las nuevas tecnologías han ayudado a tener ese tipo de apoyo. También he podido conectar con mis compañeros y mi monitor en las tareas que hemos realizado a cada, vez, eh, cada vez en el tiempo de la pandemia. Que hemos estado haciendo actividades cognitiva, deporte, eh, presentaciones e ilustraciones. A través de eso tenemos contactos con mis compañeros y he hecho que las relaciones con ellos sean mejores. Podemos quedar, salir, organizar eh, quedadas y al cine. Ahora me comunico más con ellos y también, como antes salía un poco de casa, ahora salgo más con ellos y también eh, al estar en el centro pues he conseguido tener una relación. Ahora, con el... Tuvo el tema más fuerte del COVID, pues he estado unos días nervioso, tenía dudas de volver otra vez al centro con el tema de los contagios. También tuve miedo y tuve depresión por ese tipo de, de cosas al, al pasado del COVID. Pero gracias a los psicólogos del centro, el tipo de apoyo online y también presencial y llamadas, pues estuve trabajando con ellos y así eh, ya he podido superar ese tipo de miedo. También he estado haciendo deporte a la cuarentena con ayuda de un monitor a través de online y mandándome ejercicios de, y dietas para hacer ese tipo de trabajo a través de, de la videollamada para poder eh, perder unos kilos que me sobraban. Que ahora estoy más, más a gusto conmigo mismo y... Estoy mejor. Ahora que tengo más formación y he hecho más cursos y estoy buscando empleo para prepararme laboralmente. Para terminar, estoy muy contento del desarrollo que, que tengo desde que entré hasta que estoy ahora todavía aquí en el centro y por eso doy las gracias al centro y a los monitores por la ayuda que me han realizado a través de, de esto y también a las nuevas tecnologías que no han podido no han podido, pues, el tipo de la pandemia, pues por lo menos conectarnos con los compañeros, los monitores y con más, no solo con monitores y compañeros, sino también con familiares que estaban fuera, pues gracias a eso. Y sí, también muchas gracias por oírme por, por mi historia. Sí, ver, tengo una pregunta para ti. Eh pues tipo de deporte de, de todo un poco bicicleta pesa de todo un poco cosas de musculación cosas para desgrazar de todo un poco pues lo que me han ayudado las profesionales y también mi autoestima que tiene que levantar la autoestima de alguna forma gracias a los monitores pues he hacer he podido hacer eso el el eh, con el deporte bien algunas partes eran un poco duras pero después pues, ya haciéndolo poco a poco bien tenemos una pregunta en el público cómo te has sentido al estar alejado de tus amigos o familia ¿Cómo te has sentido, Daniel, al estar alejado de tus otros familiares? Pues un poco triste porque hay familiares que viven fuera de, de, de la zona de Extremadura y otros años nos hemos juntado mucho, por, por ejemplo, en San Isidro o alguna, algunos sitios más eventos. Y por pues verlo he visto un poco triste porque lo echas de menos. Daniel, ¿qué pasa? ¿Qué es la parte más positiva que sacar de la pandemia? Conocer más a mis compañeros vía online y también hacer nuevos amigos y también pues el deporte, que al hacer deporte pues, he bajado el peso que, que me sobraba, que ahora me siento mejor. Una Estoy en una residencia? en Montijo, no, no tiene una residencia. Ah. bueno al principio mmm, lo escuchan la noticia y te suelta un poco raro que hiciera en todas las partes de españa por, por esto pero después ya pues lo tomas y tienes que ir leyendo cada día con ellos qué consejos les das a otros compañeros Consejo que les doy que si necesitan apoyo de profesionales o en casa. Que lo pidan y también si están en el tiempo están en estado de bajón o algo, que la autoestima y el deporte es lo mejor que hay para, para levantar el ánimo. Bueno, al principio en casa con mis padres estuve, estuve con mis hermanos y bien porque estaba con ellos, veía series, hacía deporte. Hacía unos días hacíamos, nos disfrazamos y hacíamos baile o hacíamos cualquier cosa. ¿Cómo? Ahora bien. Eh, estando con, con mi hermano y eso no. Estaba bien, lo que pasa que como estábamos separados, mis padres estaban en casa, pues los chavales de vez en cuando de menos en el tiempo de confinamiento. Solo habíamos poco. ¿Cómo te ves en el futuro? Pues teniendo un trabajo. Independizándome, eh, con mi pareja y teniendo eh, familia o adoptar tener mi coche, si se puede, también ¿Y cómo te manejas con las redes sociales? Muy bien eh, Tengo Facebook, Instagram y... TikTok también tengo, aunque no lo, no lo uso mucho, solo para ver vídeos. No, no me he enterado. Cristian. No muchas. De vez en cuando, pero más bien deporte y veo y de alguna serie. Eso sí, os recomiendo cuando, haga algo, cuando salga cuando salgan el noticiero del virus, no lo pongáis. Por lo menos para que no estéis tan. en el público. ¿Cómo te ha afectado eh, no, si cogido? He dicho que la cogido en casa o la ha salido en, eh, en la calle. ¿Está bueno? ¿Tú, tú, tú me lo hago, ¿tú? Pues por suerte no lo he podido. Me preguntan por aquí que si has cogido el virus o no. No, no, no. Por suerte no, me han hecho dos veces la prueba y he dado negativo. Bueno, pues ahora ya toca despedirnos.